Mierda, sociedad nos alaba el cerebro, nunca estaremos contentos con lo que tenemos. Si tú me lo quitas, lo juro voy a recuperar. Así este sucio círculo que no se puede cerrar. Ojalá de un puto trago pudiera arreglarlo todo. Ojalá cada porro que se fume, escuche mi voz. Si te soy sincero, tengo millones de problemas, pero no se los cuento, porque sé que no viene el tema. Con el cerebro congelado por la napia tanto humo que me voy a quedar corrado. Intentando mantener la sensatez de después de lo sucedido Mi niña ya no está, mi niña ya se ha ido Ahora toca olvidarlo, para mí es lo más complicado Sinvergüenza ya por otra, nada de chao chao No me importa ni una mierda, no lo voy a pensar Estoy a punto de tocar las nubes, creo que puedo llegar Cuando hierba traga que taquita del cerebro La guarda en mi cuello y yo cargando del enebro Destruido, bro También sonriendo Zombies comiendo Alto de tráfico, luego lo pago papi The clock and in suena pero nada gratis Hay mucho Edison pero no veo blues Y corre mucho pa' la mierda que conducen Escusas y pussy, el pentágono de Lucy No se vende son más guarras que la suci Repartimos el sushi, más tarde te lo cuento A la fosa, nasal de sangre espesa, bajanza y la prisa, la tontería y la risa, antes me gustaba pero que ahora me desquicia.